¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo ahora a Hora Salud. En esta segunda parte del programa vamos a hablar de una zona de nuestro cuerpo muchas veces descuidada, están expuestas a todo tipo de castigos y cuando nos queremos dar cuenta ya tenemos grandes problemas estéticos en ella. Estamos hablando de las manos, lo abordamos con el doctor Roigé. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas. Bueno, descuidamos una parte de nuestro cuerpo en la que se nota mucho, mucho el paso del tiempo. Sí, las personas normalmente eh, intentan arreglarse la cara, los escotes, el cuello, pero no, nunca piensan en las manos. Y si os fijáis, eh, la mayoría de eh, personas, cuando queremos adivinar un poco la edad de la persona, muchas veces no miramos la cara sino nos vamos a las manos para ver realmente qué edad es aproximadamente la que pueda tener esta persona. Y pocos tratamientos hay para las manos, pocos, con resultados válidos. Es cierto que recibimos muchos consejos sobre cómo cuidarnos nuestra cara, el cuerpo, pero no así con las manos. No, normalmente las personas están acostumbradas a utilizar guantes para entre comillas, guantes para lavar a cualquier plato, sí. para hacer cualquier limpieza, pero muchas veces no se acuerdan de hidratarlas bien, no utilizan los productos adecuados, dependiendo del tipo de piel de cada persona, practican digamos el sol, Claro, Muy protección a solar en la cara ya está empezando y no a utilizarse pero no las manos po, no. No se ponen protección solar en las manos, empiezan a salir los léntigos, las manchas, y eh, hay que cuidar la piel. Y de las manos, más que ninguna. Eh, se arreglan las uñas, cada vez nuevas, <risas> digamos, nuevas exposiciones de uñas, ¿no? Cambian las modas, pero... ...las manchas de las manos en la piel deshidratada... ...sigue aunque se cambien las uñas... ...entonces hay que buscar tratamientos idóneos... ...para mejorar estas manos. ¿A partir de qué momento empiezan estos eh, problemas en las manos? ¿Cómo se manifiestan? Como en la cara aproximadamente... ...dependiendo de, cada, de la deshidratación de la piel de cada persona... ...pero normalmente a partir de los 40-45 años... Tanto en hombres como en mujeres. ¿eh? Sí, de la, misma manera, ¿no? de la misma manera. Agresiones más comunes y agresiones más severas, ¿cuáles son? mira Las agresiones más severas son las solares eh, y producen manchas como lénticos, dermatitis y procesos eh, de piel pigmentantes. Eh, ¿Qué consejos yo daría a las persona? Primero es llevar un buen protector solar en las manos. Primero una crema hidratante sí. en condiciones. Sí. No hace falta que sea una crema de esos de 200, 300 euros el bote. Incluso con una crema normal de toda la vida, que no voy a decir el nombre, eh, se puede utilizar para las manos y va perfecta. Y el costo es mínimo. Un, un buen protector solar cuando se hace deporte al exterior, cuando se va a la playa, y cuando empieza a salir algún léntigo, que un dermatólogo lo revise, y se haga un tratamiento con, por ejemplo, láser para quitar esas pequeñas petequias, esos puntos rubíes, esos léntigos, ¿eh? y se limpie normalmente la piel. Cuando la persona ya ha pasado una cierta edad, ...se arregla muy bien la cara y uh -huh. las manos están descompensadas... ...y hay una piel deshidratada, o bien ...se hace un tratamiento para engrosar la piel de la mano con hialurónico... ...claro, porque con la edad también se vuelve más fina... ...exacto, con hialurónico para que las venas de la mano no se aprecien tanto... ...que se hace con cánula, no es doloroso... ...y el resultado dura un año y medio, dos años suele salir un pelín caro dependiendo del tipo de hiabolónico como muchas veces hablamos de la calidad de los productos pero ahora llevamos ya un par de años utilizando un molding como de la cara, un molding en vez de ser molding más es el molding de las manos y es un tratamiento que se hace en toda la piel de la mano quitamos las manchas, engrosamos la piel y dejamos una piel de la mano como si tuviera 15, 20 años menos. Deberá seguir con sus cremas hidratantes, con su protector solar, pero en cambio tendrá unas manos eh, compensadas con las uñas y con la cara, y, y no se apreciará la edad en ellas. Este no es doloroso. Eh... No es doloroso, se hace consulta, se utiliza un poco de anestésico local, se aplica la formulación especial para cada tipo de piel de cada mano, no es el mismo siempre, y eh, se, eh, se aplica durante unos 10 minutos, más o menos. La persona se va a su casa con un esparadrapo, una oclusión en esa mano, al día siguiente vuelve, se quita el esparadrapo, se pone una crema que debe ponérsela durante cuatro o cinco días, uh -huh. se le caen todos los léntigos desaparece la piel deshidratada y empieza a aparecer una piel totalmente nueva y regenerada. Y ya tiene, por tanto, una mayor duración. No, un tratamiento de unas manos, hay que olvidarse de él para cinco a ocho años. Cinco a ocho años, ¿eh? sí, ¿qué sí. prevención tiene que tener una vez que se ha hecho este tratamiento? Simplemente poner protector solar y una crema hidratante, nada más pero queda una piel de seda, totalmente, como si no se hubieran pasado los años en esa mano. ¿Se acude generalmente cuando ya se tiene un gran problema en las manos o se está concienciando el paciente sobre empezar ya a tratárselo cuando comienzan los pequeños problemas? Yo siempre he sido partidario que prevenir es dos veces mejor que intentar solucionar un problema cuando ya... ...está en su nivel más alto. Si una persona con 40 años, 40 y pico años... ...que empieza a ver la piel de las manos deshidratada... ...se empieza a aplicar vitaminas, coenzimas... ...y va hidratando esa piel... ...no tendrá nunca necesidad de hacerse ningún tratamiento... ...en un periodo más largo plazo... Pero el problema que tenemos es que eso de prevenir aún no está en nuestras ideas mentales. Eh, sí intentamos prevenir muchas veces temas de enfermedades y aún así tampoco. Entonces, imaginaros lo que es un problema de estética. Imaginaros una chica de 30 años con unas manos bonitas, unas uñas preciosas. Debe esperar a que empiecen a salir los léntigos, punto rubis o empezar a grietarse la piel de la mano para intentar hacerse algo. Si van cuando aparecen unas arrugas en la cara de expresión para que les pongan un botox, pues las manos es igual, o más aún. Es lo que deberían prevenirse más, porque es el paso del ojo al envejecimiento y pues, por ahí dónde se ve. ¿Quién se hace más este tratamiento? ¿Las mujeres? No? Normalmente mujeres. Manos, de momento, mujeres. A los hombres eh, la piel está más curtida y normalmente no, no suelen, suelen hacerse más temas de cara, cuello, ¿eh? pero eh, las mujeres sí ya empiezan a pensar en las manos. Imaginaros si cada día sale una técnica nueva de uñas y las exhibe y les gusta llevarlas, pero no van a enseñar solo las uñas, tienen que enseñar parte de la mano, y la mano yo creo que tiene que estar igual o mejor que las uñas. Claro, y se busca un resultado armónico, de nada te vale tener una cara estupenda, si al final el cuello lo tienes mal, o las manos, eh, debe ser algo en conjunto. En conjunto, hay que mantener el organismo en conjunto, equilibrado. Y en las manos es una parte que lleva mucha agresividad en la vida, porque es una de las partes que más, más se utiliza. Doctor Rege, gracias. De nada, es un placer. Gracias. No te rindas nunca porque nunca sabes si el próximo intento es el que funcionará. Nos vemos la semana que viene en una nueva entrega de Ahora Salud. Cuidaos.